Annie Karim es una de las niñas como muchas que son usuarias del programa CUNAMAS donde a través de las visitas al hogar y sesiones de socialización se promueven las prácticas de cuidado y de aprendizaje para lograr el desarrollo cognitivo, comunicativo, motor y socioemocional de los niños. En la provincia del Dorado se encuentra ubicada el centro poblado de Santa Cruz, donde el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social Mindis lleva adelante el programa CUNAMAS. Es el inicio de oportunidades para decenas de niños de esta localidad, trabajando el desarrollo integral para las familias pobres y de extrema pobreza. ...el Servicio de Acompañamiento de Familias de Cunamás... ...se atiende a niños entre los 0 a 36 meses... ...y gestantes de zonas rurales de pobreza y pobreza extrema... ...donde promueve prácticas de cuidado y aprendizaje... Dentro del programa Cuna Más participan 80 familias y 75 niños y 5 gestantes que reciben las atenciones y los cuidados para el buen nacimiento de los bebés y la buena crianza. La imaginación de los niños y niñas es promovida a través de los espacios para desarrollar habilidades gráficas, actividades que alientan la motricidad y áreas de juegos, cuyo propósito es que los niños aprendan de su propia experiencia a través del juego libre. Hoy miles de familias de zonas rurales de pobreza y pobreza extrema se benefician del programa CUNAMAS. Desde esta zona se crea el primer ícono de desarrollo y avance. Se cultiva la primera infancia y se forman los cimientos para crear personas con valores y habilidades para un futuro con oportunidades.